Muy, muy buenas noches, amigos. Un poquito tarde el día de hoy, pero aquí estamos, al pie del cañón. ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarlos. Un amigo de ustedes, Boris Darmon, aquí con un poco de frío, pero con ganas de poder siempre predicar la palabra de Dios. Bueno, eh, hoy día ha sido un día agitado, con actividades diferentes, y sin duda, el primer día de actividades de la semana, aunque el segundo día de la semana, por supuesto, el lunes, el segundo día de la semana, ya estamos muchos trabajando en la oficina, otros corriendo de un lado a otro para hacer sus actividades normales. Pues bien, qué bueno que podamos compartir un espacio al terminar el día y conversar un poco acerca del amor de Dios. Bueno, de todos modos, el amor de Dios se manifiesta con orientaciones. Y las orientaciones que estamos estudiando durante toda esta semana vienen del capítulo 7 Estamos en el capítulo 7 del libro Primera de Corintios. Vamos a hablar hoy Estamos hablando que en Corinto una iglesia comenzó a crecer, y tú sabes, cuando la iglesia comienza a crecer, me refiero a iglesia no cuando digo la, una congregación, sino la iglesia de Cristo, ¿no? la iglesia que habían aceptado a Jesús como su salvador y que creían en su muerte y resurrección, es de ese pueblo el que estamos hablando. No era un pueblo circunscrito a una organización o cosa por el estilo, eran los apóstoles creciendo con el evangelio de Cristo. En la, en la etapa primera de la era cristiana. Bueno, había problemas de matrimonio, así dijimos como había fornicación, había problemas de división entre los apóstoles, después algunos eh, hermanos este, vieron algún problema aún peor, de, de, de incesto en la familia, o un, un problema de inmoralidad muy serio, y finalmente lo que eh, nos muestra después es que Debíamos cuidar nuestro cuerpo y alimentarnos adecuadamente y portarnos adecuadamente cuidando el templo de Dios, que es lo que finalmente este, el apóstol nos recomienda. Pero en el capítulo 7 ya nos habla acerca de un tema matrimonial y dice en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno, le sería al hombre no tocar a mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Está hablando acerca de la interdependencia. Cuidado con la interpretación de que aquí el hombre es más que la mujer o la mujer es menos que el... no, no está intentando el apóstol eso. No había, tampoco había esta, esta corriente de pensar que las mujeres eran menos o más. Simplemente las leyes judías se regían de una manera en la que, sin duda, el varón tomaba mucha preponderancia o importancia en la sociedad, en el sostenedor de la familia, en el que trabajaba, el artesano o el, el alfarero, o alguna persona que, de acuerdo a la ocupación que tenía. Pero lo que el apóstol quiere mencionar es que, cuando una persona se casa, son personas que se pertenecen mutuamente al otro. ¿Ok? Por eso dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio... Cuerpo. ¡Ah! ¿Qué quiere decir que la mujer es menos que el varón? No. Está hablando eh, que si el marido tiene potestad, tiene derecho. Y al mismo tiempo va e igual a la situación y dice, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. El principio de interdependencia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 ¿O cuál es el problema normalmente de las personas que entran en un estado espiritual o entran a una organización donde lo espiritual toma importancia? Y aquí debo decir algo que de singular este, relevancia es saber que normalmente en las cuestiones espirituales el enemigo de Dios que induce a las personas que ya tienen un concepto respecto de Dios trata de llevarlos a los extremos y hay dos extremos muy muy connotados al liberalismo que oh todo es igual no pasa nada dios se acomoda a nuestras condiciones o al extremo de la cucufatería donde hoy oh, no hagas esto estás en la oración etcétera etcétera el apóstol pablo ya comenzó a ver esos extremos en la iglesia de corinto y les dice hermanos por favor si alguien ha decidido abstenerse de la vida marital con su esposa o con su esposo hágalo porque tiene una razón como por ejemplo dice de dedicarse a la oración ok esta semana tengo un pedido especial tengo un ser humano amigo que está muy enfermo quiero dedicarme a orar a pedir a Dios que lo ayude que fortifique su fe o tú personalmente tienes alguna necesidad especial respecto a ti, a tu salud, a tus uh, propósitos, a tu negocio, a tus actividades, a lo que tú quieras hacer. Quieres dedicarte a la oración. Y por esa razón, dos o tres días te desconectas íntimamente con tu pareja o cosas por el estilo. Está bien. Pero el apóstol Pablo dice: no te quedes ahí. Para que no sea una tentación o por causa de eso, Satanás dice aquí te induzca a una situación por la incontinencia. Más esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Ah, quiere decir que debe haber un mutuo acuerdo. Estoy tratando de decirles esto no como un mandamiento que da Pablo a los hermanos cristianos para que eso es lo que hagan, sino debe ser para que ustedes aprendan a conceder el pedido de otra persona como un acto de acuerdo, de amor no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. El apóstol Pablo tenía una condición especial respecto a su condición marital, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. Se cree que el apóstol Pablo eh, era célibe o se hizo célibe posiblemente porque o se quedó viudo, o quedó solo, soltero. Entonces, él dice, posiblemente alguien puede quedarse como yo. Pero cada uno tiene que hacerlo de acuerdo a su don de Dios. Él lo considera un don de Dios, eh, aprender a vivir de una manera eh, separada de la situación matrimonial o marital, de las obligaciones, entre comillas, o compromisos del matrimonio. Ahora dice, digo pues a los solteros y a las viudas qué bueno les fuera quedarse como yo. O sea, parece que él tenía una condición de soltero o de viudo, ¿no es cierto? Pero si no tienen donde continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Utiliza la palabra quemarse cuando uno tiene esas relaciones sin compromiso, ...dentro del matrimonio o bajo los privilegios del matrimonio. Y dice él, si no tienes el don de contingencia, mejor cásate. Así evitas ser instrumento de Satanás. Pero a los, a los que están unidos en matrimonio, mando, dice, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Es importantísimo el concepto del matrimonio y los compromisos que hay entre las parejas, según el apóstol Pablo. Lo que está tratando el apóstol Pablo de decir es que se busque la reconciliación, que se busque la convivencia adecuada, ya que el amor de Dios está gobernando la vida de la persona, lo mejor sería que las personas puedan buscar una manera de convivir, pidiendo perdón, humildad, humillación. Lastimosamente, dentro de los conceptos matrimoniales, eh, no se pueden manejar esos conceptos solamente desde un punto de vista. Y no porque quiero darle la razón a las personas que alguna vez hemos pasado por el divorcio, sino porque lastimosamente las personas que estamos casados, o que alguna vez nos hemos casado, no dependemos solamente de nuestra nuestra decisión o desde de, de nuestra perspectiva como personas para poder decir, ok, yo quiero esto y lo que tú quieras, la otra persona lo va a hacer. No necesariamente. Lastimosamente en ese concepto no podemos normar ni dominar el pensamiento de la otra persona que forma parte de la pareja matrimonial. Cada uno debe tener un acto de humillación, de humildad y buscar la convivencia lo más cercana posible para resolver las diferencias del matrimonio. Muchas personas me han preguntado cómo puedes tú, habiéndote divorciado, ser un consejero de aquello que tú quieres que se haga cuando en tu propio matrimonio no has podido hacer. No es que uno no puede hacer, no es que uno no tiene éxito en aquello que debe hacer, sino que el concepto del matrimonio está en la concesión, el apóstol Pablo dice concesión de ambos. Ahora, tú puedes normar sobre tu concesión, pero tú no puedes normar sobre la concesión de otra persona. O tú puedes normar sobre prohibirte a ti mismo no aceptar la propuesta. O la otra persona puede también prohibirse o darse la, la, la definición de decir, no voy a aceptar la propuesta. Somos libres. Lastimosamente, lo que tú quieres en tu matrimonio, si es bien o mal, de algún modo no puedes forzar a la otra persona a tomar la decisión que tú quieres. ¿Qué es lo que el apóstol quiere? Es que si se encuentra la reconciliación, ambos busquen la convivencia suficiente para poder convivir dentro de un contexto como lo menciona en otras partes, como Cristo y la iglesia, en amor, en relación, en una convivencia con, con propósitos en común en conjunto buscando siempre aquello que nosotros como seres humanos debemos buscar que es la convivencia feliz yo nunca le digo la felicidad porque la felicidad parece que fuera la consumación de aquellos deseos bonitos que tenemos pero nunca tenemos esos deseos bonitos concluidos por eso la felicidad es lo que buscamos siempre aunque nunca que a través la encontremos a plenitud porque la felicidad no involucra solamente una relación de pareja, la, la felicidad involucra muchas otras cosas en las cuales trabajamos todos los días y que buscamos siempre en el contexto de nuestra existencia. El apóstol Pablo está recomendando a cada uno que se unan en, el matrimonio, en matrimonio, pero que lo hagan de la manera como es adecuado, con el compromiso, con la unidad con el propósito, vamos a quedarnos allí, porque de ahí sigue mencionando algunas cosas más, eh, que vamos a tratarlo el día de mañana, pero es importante que dice, si el que alguien se separa, quédese sin casarse, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ahora, no sé si el apóstol dice que no abandone a su mujer después de haberse separado, o no abandone a su mujer después de haberse reconciliado, lo importante es que haya un sentido de responsabilidad respecto a aquello que significa bienestar, que significa convivencia. Posiblemente algunos de los que me están escuchando, los que van a escuchar, han pasado, varones o mujeres han pasado por un divorcio. Lo mejor que ustedes pueden hacer es tratar en lo más, en lo máximo que pueda mantener una comunicación, una conversación con la persona con quien tú has vivido o con quien, de quien tú te has separado. Si tú eres la parte enojada, la parte herida, la parte amargada, humíllate, deja de lado porque lo único que estás haciendo es dañarte a ti mismo o a ti mismo. Si tú eres la parte, este, que ofendió o que de alguna manera tiene la, ay, esa amargura en el corazón porque la otra persona tomó la decisión de separarse o, o buscar otra alternativa, pues por lo menos abre tu corazón y mantenga en comunicación con esa persona. Hay algunos paradigmas que se manejan allí, que generalmente es que, ah, si tú estás casado de nuevo, no tienes que hablar con la persona anterior, no te tienes que comunicar, o la persona que está, que está separada dice, no, no te comuniques con tu ex marido o tu ex mujer, porque qué va a decir su mujer o su marido, ese tipo de paradigmas generalmente lo mantienen las personas que tienen un egoísmo tan grande que aún después de separados no han todavía superado su propia realidad personal. Yo podría hablar muchísimo de eso porque tengo algunos estudios referentes al matrimonio y a, y a la terapia sexual y familiar, pero no voy a abundar mucho en eso porque alguno pensará por allí de que estoy haciendo como un acto de defensa y de alguna manera poniendo a otra persona... Eh, en una situación de, de, de desprestigio, de ninguna manera, al contrario, al contrario, yo lo que estoy buscando aquí es que cada uno de nosotros, cualquiera sea nuestra condición, aprendamos a ser responsables con aquello que nosotros nos hemos comprometido cuando éramos jóvenes, cuando íbamos a tener nuestros hijos, cuando íbamos a tener nuestra familia, y que podamos, a pesar de las diferencias de la pareja, que aprendamos a mantener una comunicación, no quizás convivencia presente, pero una convivencia a distancia que sea lo más saludable posible con el objetivo de dar a nuestro corazón, a nuestra existencia, un bienestar que siempre viene bien. ¿Viene a bien por qué? Porque es parte de nosotros, es parte de nuestra realidad, estar bien, tener nuestros corazones tranquilos y no vivir la experiencia triste de tener que a veces llevar la amargura por tantos años. A mí me da mucha pena cuando una pareja se separan y las amarguras no permiten hablar con los hijos, andan peleando por los hijos, y comienzan a alienar a los hijos, y utilizan a los hijos como un instrumento para dominar a la otra persona que quiere ver a su hijo, que quiere ver a su familia, quiere de alguna manera estar con sus progénitos y la otra persona lo utiliza para poder dominar o conseguir sus objetivos. Solamente unos días atrás este, mencionaba que leía una, unos comentarios de una persona que decía que las mujeres no deben, cuando se quedan con los hijos, no deben limitar a, a simplemente el derecho de pedir dinero a sus esposos, porque se han quedado con sus hijos pequeños y necesitan una manutención. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el compromiso con los hijos no siempre tiene que ver solamente, no me das nada. O tú no me das dinero para cuidar a tus hijos. No, el dinero no es, es la mínima parte. Lo más importante es mantener esa relación de padre a hijos, de madre a hijos, que es lo más importante. Porque aquí nos está construyendo una, una familia sobre la base de cuánto dinero tú me das y si me das dinero o no. El matrimonio debe estar sujeto a la relación padres, hijos, hijos, padres, para que puedan crecer bajo los principios de valores y, y, y que sean realmente loables para las próximas generaciones. Siempre he dicho que los hijos aprenden de nosotros lo que van a hacer ellos después como padres. Y si nosotros somos responsables y aprendemos a amar a Dios y a comprender plenamente qué es lo que Dios quiere para nosotros, deberíamos humillarnos un poquitito y abrir nuestro corazón, romper las barreras de la, del enojo, la rabia y la tristeza para ponernos a disposición de buscar el bienestar y la convivencia, aunque no estemos juntos, pero que sea lo suficientemente bueno como para poder vivir feliz y transmitir a nuestros hijos, por lo menos, el hecho de que estemos tranquilos y que ellos sepan de que a pesar de la separación, todavía hay un sentimiento de hogar por los hijos que tenemos en común. Ojalá que este comentario, si tienen alguna pregunta, escríbanme por favor y con muchísimo gusto les vamos a responder. Si tienen alguna ayuda, si hay alguna persona que necesita ayuda de consejería y seguramente podemos ayudar. Eh, si bien es cierto, uno que pasa por el cáncer y se cura, sabe muy bien qué hacer para no caer en el cáncer. Asimismo, también muchas veces las experiencias del pasado duras y difíciles nos enseñan cómo poder ayudar a otras personas para poder prevenir algunas enfermedades sociales o familiares que muchas veces suceden en el hogar. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude y que los consejos de Pablo para que, pueda, para que nosotros podamos tener bienestar en la familia sean suficientes para vivir, vivir una vida mucho más de paz y en armonía. Bendiciones de Dios para ustedes. Vamos a orar. Amoroso Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre por las enseñanzas de tu palabra. Te rogamos que tú puedas dirigir a cada uno de los que escuchan este mensaje para que puedan ellos también seguir tus orientaciones en tu palabra. Bendícenos para poder vivir una vida de comunión contigo y también con nuestras parejas, que podamos glorificarte en nuestros hogares. Bendice este mensaje que pueda llegar a muchos corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Como siempre, este es el programa de reflexiones de la Biblia con Boris Darmon todas las noches a las 7 de la noche. Si, si te gustó el mensaje, compártelo con otras personas. Si quieres también seguirnos, puedes ver los mensajes anteriores en Boris Darmon Channel. Se escribe Channel, Boris Darmon Channel. Allí puedes ver todos nuestros mensajes. Están en YouTube. Así puedes eh, rememorar o revisar y volver a ver nuestros mensajes sencillos que tienen que ver con las reflexiones de la Biblia. Que Dios te bendiga, buenas noches, oren por nosotros. Chau, chau.